Ok, me llamo Dola Lava No, si porto Dueani, cual, eh, porque estoy bien. Eh. Oh, eso es difícil porque estoy hablando italiano, eh, papá mío. No, no, parlo en español. No. Eh, bueno, es como una, una experiencia que quería vivir, venir a Italia. Bueno, eh, fuera de España. Y hace dos años se me dio la oportunidad de venir. Y nada, primer año me fue muy bien. Me gustó la experiencia y aquí estoy repitiendo. Sí, me piace tanto. Es la mía vida el futsal. Recuerdo con la mía escuadra a Barcelona, que yo caba bueno, se llama Rubí. Era playo. Yo he sí, la la de la de la però quando ti il di me non riesce oh non ce la faccio. secondo te come sta andando questa stagione visto che è un gruppo nuovo sono entrate, ci sono new entry come sta andando? no, eh, quando viene sin sapere eh, a dove vai, si, a che tipo vai, senza conoscere le persone eh, es un poco difícil, pero para mí desde un principio se me hizo fácil, el grupo es un buen grupo y bueno, espero llegar lejos, ¿no? ganar algo, la copa, por ejemplo, <risa> con, la pala, el, con la pala en el pie y me siento buenísimo. <risa> <risa> El sábado que he vado a España, a Barcelona, eh, espero manchar tortilla de patata.